el inicio de la siembra, el ciclo de invierno de este año, 2009, y dentro de todo el proceso del inicio de la siembra, aquí estamos en esta tierra recuperada, era un latifundio, era tierra ociosa, aquí hay centenares de hectáreas que estamos recuperando, y quiero también decirles que aquí a los lados eh, hay en el vecindario un conjunto de unidades productivas en manos privadas lo cual, lo cual es válido, y quiero insistir en eso, es válido solo que sí, esos privados que tienen tierra asignada asignada no es que son propietarios de la tierra Abunda, Abundio ahí está Abundio, el alcalde de Barina también lo saludamos, y a todos los compañeros y compañeras que nos están con nosotros aquí. Este, este concepto debe estar muy claro. La tierra es por naturaleza propiedad de todos. El río es por naturaleza propiedad de todos, como el aire. Nadie puede decir, no, este aire es mío. Este río es mío. Este, este pedazo de río porque pasó por aquí, ¿no? No, la tierra, este pedazo de tierra es mío y yo hago aquí lo que me dé la gana. No, la tierra es de todos. Y si tú estás ocupando una tierra por distintas razones, porque heredaste allí una casa de tu padre, de tu familia y una extensión para sembrar, pero resulta que tú, como hay gente todavía por aquí en Barinas y en Los Llanos, ...que viven en la ciudad... ...son capitalinos pues... ...son capitalinos... ...viven en la ciudad... ...y tienen aquí una casita... ...una canchebola... ...un bosquecito... ...y la sabana... ...y una cerca por allá... ...y tienen alguien que le cuida... ...le pagan una miseria... ¿eh? ...viven en Barinas... ...son de la capital... ...y tienen entonces... Lo que llaman una finca es para venir el fin de semana o a vacacionar. ¿Eh? Si acaso tienen un ganadito, bueno, y de vez en cuando matan una ternera para celebrar y beber whisky, ron y fiesta. Eso tiene que acabarse definitivamente. El que quiera, de verdad. Trabajar la tierra Vaya a trabajarla Venga a trabajarla No es por diversión o por decir No, yo tengo allá una finca Porque tengo caché Y una camionetota Y ya estoy hecho No, no Hay que trabajar la tierra La tierra, sí, la tierra es el que la trabaja Así que yo hago un llamado a todos los que Dicen tener tierras. En primer lugar, esa tierra no es de ustedes la tierra no es privada, es propiedad de la nación. Es como el petróleo. como el petróleo? Un petróleo que se consigue aquí. No, esto lo consiguieron en, en mis tierras, por tanto el petróleo es mío. No, compadre, eso es de toda la nación. O la mina, una mina de arena que está allá, una mina de cualquier cosa. ¿de qué? de piedra de ¿cómo se llama? roca fosfórica eso no es tuyo eso es de la nación de eso hay, eso hay que tenerlo claro porque aquí las cosas degeneraron yo recuerdo mis discusiones con algunos latifundistas de, latifundistas de Apure en aquella época esa tierra no es tuya yo le decía señor eso no es suyo no, que yo lo heredé a ver si los papeles que usted tiene aguantan ¿Cómo llaman este? Ahí está el presidente del Instituto de Tierra La cadena titulativa, la cadena titulativa. ¿Eh? Casi todas estas extensiones o las grandes Llamadas las grandes propiedades Son producto del despojo Y de la violencia de los poderosos contra los campesinos contra los indígenas, contra los pobres ah, por eso llegó la revolución para poner las cosas en su lugar no hay tierra privada yo así lo digo no hay tierra privada puede haber ocupantes y productores claro, produciendo la tierra pero si no la ocupan bien si no la producen bien, pierden el derecho de ocuparla.